Bueno, en esta zona del mercado municipal las ventas fueron muy favorables en todos los sentidos. El comerciante explicó que tal y como es costumbre, ciudadanos acudieron al importante punto de venta para abastecerse de alimentos. Dijo esperar que al acercarse las fiestas del fin de año, las ventas nueva vez se activen. Eh, nos falta ahora ver el final de año, a ver si quedó algo y cómo van a ser las ventas en estos días, pero podemos decir sin generalizar eh, totalmente que a muchísimos les fuera bien y que a muchísimos no le fuera bien, sino que fue bueno porque se vio la gente circular y comprando también en los diferentes establecimientos. Además se mostró optimista en cuanto al desarrollo del año nuevo que se aproxima. Ojalá este año nuevo. Eh, la gente se haga con un espíritu de trabajo, que es lo más importante que necesitamos todos los hombres y mujeres eh, laboriosas de este país para que el año sea próspero, feliz para todos nosotros y esperar que el Estado dominicano eh, nos favorezca con algunas cosas como viene siendo, por ejemplo, una zona franca que no hace falta aquí en San Francisco de Macorís y que se activen las actividades eh, económicas. Cordero, NTN...